Al llegar a aquella playa después de atravesar un mar oscuro y agitado, me encontraba con que no me era posible poner los pies en las rocas ni en la arena, porque todo estaba invadido por una crujiente muchedumbre de cangrejos. Juan Eduardo Cirlot, 80 sueños